Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final los Project Mirarme la voz que tengo, pero es que realmente estoy cansadísimo porque ayer estuvimos montando cajas hasta, yo que sé, quiebra, ¿sabes? Esta es para Maxi, por cierto, Maxi te envía un WhatsApp para que la tengas El invitado de hoy es súper especial, es súper especial porque es una persona que yo quiero, hasta el fondo de mi corazón, sería mi tercer hermano, por así decirlo porque fue mi padrino de bodas, por así decirlo, porque bueno, mi padrino de bodas fue mi padre, pero fue la persona que llevó a mi mujer al altar, fue la persona que nos ayudó a hacer que toda nuestra boda fuera posible, porque nadie creía que nosotros nos pudiéramos casar, nos pudiéramos llegar a casar, y si, debido a los textos no me acuerdo mucho de cómo fue la boda, pero sé que gracias a Adri, eh, tengo un amigo que sin que yo tenga que ir a verle físicamente, es esa relación que tú tienes de decir, hostia, quiero una persona pero a veces no nos vemos, pero no hace falta porque cuando nos vemos tenemos esa empatía emocional como para chocar y decir, buah, cómo te quiero, tío. Y eso es lo que a mí me gusta de las amistades. No me gustan las amistades que se tienen que trabajar mucho y demás, sino una amistad que es tan fuerte, tan de esto que incluso la distancia o las pocas veces que nos podamos ver eh, puede hacer que se, se mantengan. Y aparte es que con Adri es muy fácil, porque Adri estamos hablando de una persona que es trabajadora, eh, tiene una fuerza sobrehumana, eh, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, eh, se dedica por y para los demás, no tiene un no nunca para nadie, es una persona magnífica que ejemplifica muy bien los valores de este proyecto, una persona con la que yo me identifico muchísimo, una persona con la que eh, la cogería de mentor seguramente porque tiene mucho... De, de cómo se emprenden negocios, de cómo se trabaja, de lo duro que es la vida, de, lo, de, lo, de, lo, de los huevos que le pones a la vida, y Adri realmente es un tío que, aparte de ser como es, que tú lo ves y dices, guau tío, es que te quiero pegar un abrazo solo con verte, es que además eh, tiene un don para la felicidad, y tiene un don para el trabajo, y tiene un don para... o sea son de esas personas que podrías tirarle una montaña llena de piedras y te las reventaría todas y seguramente seguiría adelante. Por eso, eh, tengo que decirte, Adri, que muchas gracias. Sabes que te quiero, te estimo. Y, y, que, y que os dejo con él, sin, sin, sin más, o sea, no tengo que decir mucho más, más que agradecer. Ya fue Moon la primera, ahora Adri, y los que van a venir ahora, porque tenemos aquí montadas, y no os engaño, casi 37 cajas que montamos ayer. O sea que... Se viene algo grande, chicos, y ya no sé se nos viene un primer colaborador que nos ha dicho que nos va a ayudar. Pero bueno, a mí, más allá de los colaboradores y todo eso, que yo me puedo hacer el tratamiento, me está encantando el hecho de que sois la bomba, tío, sois la bomba, tío. Y, y volver a creer en el mundo me está ayudando muchísimo, y vuelvo a repetir, Adri, gracias, te quiero. Te quiero desde el fondo de mi corazón, ya lo sabes, y cuando te vea te voy a pegar un abrazo de tres pares de, de cojones, y sí. Yo, la perra y la y Anos, te queremos mucho porque eres eres mi hermano, o sea, eres parte de la familia para mí, eres un, un miembro más de mi familia. Y eso para mí es vital y, y no, no tengo palabras para describirlo, más que decir que, que 400 vidas viviría, 400 las viviría a tu lado seguramente. Un abrazo. Hola, me han traído un paquetito y quiero abrirlo con vosotros. Viene del proyecto w b del amigo David y la amiga Ana Y lleva una notita Dice, con amor y dedicación Espero que esto llene tus días de alegrías e ilusión Y firmadito por David ¿Qué debe tener dentro? Vamos a averiguarlo Lo vais a ver vosotros antes que yo David me ha puesto un juego de Snow de su Gamecube, de su colección. Y llega un librito. En el librito nos explica qué es el proyecto, quién hay detrás, por qué lo está haciendo y cómo lo está consiguiendo... Y apoyadle y os mandará una cajita, leed lo que vale la pena y echadle una mano. En él también viene una carta, la mía me ha tocado la carta número 1, Fuerza. En esta carta quiero recordarte que dentro de ti hay una fuerza poderosa que te ayudará a superar cualquier obstáculo. No la subestimes y utilízala para levantarte cada vez que caigas. Claro que sí, amigo. Siempre presente. Y una pulsera de hilo. Mola un montón. Mira. Yo que siempre llevo pulseras de cuerdas. Y de bonitas historias. Aquí va esta. Conmigo para siempre. David, Ana, estoy con vosotros. Mucha fuerza. Muchas gracias por el detallazo. Y sois muy grandes. Todo debería bien. Y una cosita más. Con la emoción no había visto que hay un mensaje dentro. Y después de leerlo digo... Juro usar esta herramienta, todo lo que nos da David, para mejorar o alegrar el día de la primera persona que se me venga a la cabeza al abrirla. Al abrir la cabeza, no. Al abrir la caja, supongo. Es importante que mantengas esa promesa... Y que recuerdes que al hacerlo, estás asegurando que mañana sea el mejor día de tu vida. Será el mejor día de nuestras vidas. Gracias David.